Continuando con el módulo de máquina de corriente continua, vamos a analizar la conexión independiente. Entonces, en esta conexión, los circuitos de armadura y de campo se alimentan de dos fuentes independientes, es decir, BF es distinto a BA. En esta condición, la corriente de armadura y de campo se pueden calcular como vemos en la lámina, IF en función de la tensión de alimentación entre la resistencia y e IA en función de la tensión de alimentación entre de la corriente en el circuito de campo y de los parámetros, incluida la velocidad. Entonces si sustituimos las expresiones de IF y a en la ecuación de par eléctrico en régimen permanente, tenemos que el par eléctrico es de la forma G por BF sobre RA, RF, que multiplica a BA menos G omega BF sobre RF. Vamos a identificar dos puntos importantes. Si nos regresamos un momento de la lámina anterior, podemos ver que el par eléctrico es función de una constante más un término de la velocidad. Es decir, origina, si lo graficamos, una recta dependiente negativa. Una recta está descrita por dos puntos. Los dos puntos más importantes es el par de arranque, que corresponde a la velocidad igual a cero, que me indica el máxima fuerza que puedo originar el convertidor. Para poder el, garantizar el movimiento. Y la velocidad sincrónica. Que es el punto, la velocidad a la cual obtengo par cero. Que es el punto donde la máquina pasa de la condición motor a la condición generador. Recuerden que en condición motor. Consumo energía del sistema eléctrico. Y lo devuelvo por el sistema mecánico. En la condición generador. Consumo energía del sistema mecánico y lo devuelvo por el sistema eléctrico. Entonces, dos puntos importantes. Par de arranque, que en el caso de una máquina independiente, es Gbf por Ba, entre Rf y Ra. Y la velocidad síncrona, que es el punto donde obtengo par cero, Ba por Rf sobre G por Bf. Cosa importante, fíjense que Ba... Aparecen ambas expresiones en el numerador Mientras que BF aparece para el caso del par de arranque En el numerador En el caso de la velocidad sincrónica En el denominador Entonces, ya habíamos discutido Que el par eléctrico de una máquina de corriente continua independiente Origina una línea recta El punto de operación se establece Como el cruce entre el par mecánico y el par eléctrico. Eso define el par de operación y la velocidad de operación. Si yo quiero cambiar variaciones del par mecánico, suceden variaciones del punto de velocidad. A menor par, la máquina gira más rápido. Como límite, tenemos la velocidad sincrónica. A menor par, mayor velocidad. realizar dos tipos de controles para poder obtener distintas velocidades para el mismo punto de operación y es lo que se conoce como control de armadura o control de campo. Veíamos que el, los dos puntos tanto el par de arranque como la velocidad sincrónica dependen directamente de la, de la tensión de armadura, es decir que ante variaciones la tensión de armadura tengo variaciones de la recta que define la característica par velocidad de la máquina en paralelas. Es decir que para un mismo par mecánico yo puedo obtener cualquier punto de velocidad si varío la tensión de armadura. Esta variación de tensión de armadura la vamos a hacer a través de rectificadores o a través de conversores de CDC que nos van a permitir hacer el control de velocidad. Entonces vamos a tener aplicaciones donde para el mismo par puedo obtener distintas velocidades de operación. El otro control que puedo hacer es el de campo. Recordemos que en el campo para la, el par de arranque estaba en el numerador, mientras que para la velocidad sincrónica estaba en el denominador. Es decir que ante variaciones de la tensión de campo, debe obtener cambios en la inclinación de la característica que describe el par de velocidad del convertidor. Esto se utilizaba antiguamente para control fino a velocidad, mientras que el control por armadura para control grueso. Hoy en día se prefiere dejar el campo de manera independiente y simplemente a través de electrónica y potencia, controlar la tensión de armadura para poder obtener cualquier punto de velocidad. La ventaja es que puedo obtener puntos de velocidad desde velocidades muy pequeñas hasta velocidades muy altas con una máquina independiente. Hemos visto en este tema cómo son las ecuaciones que describen el par velocidad de una máquina independiente en función de la tensión de armadura, en función de la tensión de campo. Hemos visto las ventajas del control de tensión por armadura para el control de velocidad con respecto al control de campo. Los invito a continuar con el tema de Máquina en Paralelo. Gracias por su atención.